en cuanto salgamos. ¿Estamos al aire? Sí, ya estamos al aire. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la primera clase del curso de carpintería. La verdad que estuvimos ahí a última hora arreglando algunos temas técnicos porque tenemos hartas cámaras, hartas luces. Tenemos, bueno, la presentación. Confirmenos, por favor, cómo está el audio. Tenemos, bueno, a Charlie Work ahí en los controles, también a Chico Belfort ahí en, la, en las cámaras y también ahí en la... En la, en la consola de transmisión, ¿ya? ¿Cuánta gente tenemos conectada? Tenemos harta, teníamos... 509 personas. 509 personas wow Estamos muy contentos de eso. Bueno, y también quiero eh, contar que ya estoy con el dedo casi recuperado, aunque no lo puedo cerrar completamente, pero me sacaron los clavitos, y de hecho estábamos esperando tener el, el dedo un poquito mejor para poder comenzar este curso, aunque hoy día tenemos una clase más bien de fundamentos, de teoría, queremos eh, explicar muy bien para que este curso realmente sea de utilidad. Recuerden que son ocho clases, todas van a ser transmitidas de forma online. Vamos a desarrollar también un proyecto eh, que viene con planos eh, y todo eso. Y también vamos a tratar de contestar algunas preguntas. Obviamente no podemos contestar todas las preguntas porque tenemos que desarrollar la clase y vamos a tratar de que, se puedan responder las eh, preguntas que tienen estrecha relación con los temas que estamos tratando dentro del curso. ¿Ya? ¿Cómo está el ánimo que dice la gente? A ver si podemos leer algunos saluditos también. Así es, por acá dice eh, Carlos Lucy de Brasil, manda saludos. De decir, Brasil. Se escucha bárbaro y se ve genial. Qué bueno, qué bueno. Sí, hemos invertido bastante. Ahí el, el chiquirito que me haga unos cambios de... De cámara, por ejemplo, tenemos acá una, una cámara diagonal para mostrar varios detalles. También tenemos una cámara cenital. Pasemos a la cámara cenital para que puedan ver, por ejemplo, que puedan ver ahí los detalles. Así que estamos, hemos invertido bastante para poder ofrecer un curso dentro de nuestras posibilidades de la mejor calidad. ¿Ya? Bien, vamos entonces, carguemos la presentación, por favor, y vamos a comenzar con la primera clase. Un curso de introducción a la carpintería. ¿Ya? Estamos ahí conectados, ¿sí? Entonces, eh, avancemos una diapositiva para que podamos hablar del temario del curso. Ya, como les contaba, son ocho clases que queremos desarrollar. Que eh, empecemos con la teoría y terminemos con un proyecto con los acabados finales. Vamos a desarrollar un proyecto en terciado o contrachapado o playwood o fenólico, que es el mismo material que tiene diferentes nombres en distintos países, ¿Ya? Si ven, por ejemplo, tenemos ahí eh, la primera clase que estamos el día de hoy, que es Introducción a la Carpintería. Vamos a hablar hoy día de los diferentes tipos de herramientas que vamos a usar. Vamos a hablar también un poquito de los materiales, que es importante también dar un fundamento respecto de eso. Luego vamos a hablar de métodos de unión y ensamble. En este curso vamos a ocupar varios métodos. No es un curso, obviamente, complejo, pero vamos a ocupar lo típica, unión con tornillo. Vamos a ocupar la técnica del tornillo en tarugado, tarugos también. Vamos a ver si podemos ocupar también los sistemas CREC, que son un método fácil y sencillo también para hacer ensambles y que queden ocultos, que queden las uniones ocultas. Eh, ahí vamos a hablar de criterios, ¿cierto?, para hablar, eh, para armar eh, muebles. Anteriormente en unos live también habíamos hablado que habían por lo menos tres criterios que tenían que conversar entre ellos. Un criterio estructural, un criterio estético y un criterio de la dificultad de desarrollar una unión. Luego vamos a hablar del uso de la router o la fresadora, la vamos a usar para varios, eh, varias tareas, por ejemplo, como poder fresar eh, una, una moldura, fresar también eh, algo con una plantilla, normalmente se hacen plantillas de MDF para poder eh, hacer formas que no sean necesariamente rectas, ¿ya?, pero todo eso se lo vamos a estar explicando, como digo, en la cuarta clase. En la quinta clase vamos a hablar de una construcción e instalación de una puerta y, y también algunos detalles que nos van a ir quedando de las clases anteriores. ¿ya? También de, en la siguiente clase una construcción de un cajón, también todos los elementos, los laterales, las traseras, el fondo, cómo podemos construir un cajón completamente, va a estar dedicada esa clase a eso con todos los detalles y ahí vamos a tratar de ir contestando preguntas. Luego de instalación de rajes, ya que van a ver... Eh, correa telescópica, bisagra recta, tiradores, ya en este curso. Y los acabados finales, que todo el, todo el proceso de lijado, también el masillado si fuera necesario, eh, y también la aplicación de algún producto, que seguramente va a ser algún aceite. Bien, avancemos una diapositiva, entonces vamos a ir entrando rápidamente en terreno. Como digo, este hoy día es una clase eh, teórica, es una clase donde queremos eh, eh, dejar algunos fundamentos, ya para que desde ahí podamos ir creciendo hasta lo práctico. ¿Qué es la carpintería? Les voy a dar la definición quizás que encontramos ahí en el Wikipedia. La carpintería es el oficio de trabajar la madera para crear objetos útiles, agradables al ser humano. Qué interesante es eso, que lo que hagamos genere algo útil y agradable. Por eso, aun cuando cada vez vamos haciendo nuestro taller más profesional y nuestras técnicas y prácticas más profesionales, Tratamos siempre de abordar la carpintería como algo que nos apasiona, como algo que disfrutamos, ¿ya? Eh, y yo siempre he tratado de conectar la carpintería con mi vida familiar, hacer cosas para mi familia, tener esa satisfacción de que tus seres queridos disfruten lo que tú haces. Y yo creo que las cosas, sí, obviamente, se aprenden de una manera mucho mejor. Eh, los productos que podemos construir en nuestras tareas de carpintería pueden ser eh, muebles, como mesas, elementos de construcción, también como puertas. Y también herramientas, se podría construir un mazo, un martillo. El trabajo sobre la madera incluye principalmente cortar, esculpir, pulir, unir, impermeabilizar y otros trabajos. Entonces, eh, si se fijan, la carpintería es un mundo amplio. Hay carpintería en construcción, en mueblería y también en construcción de herramientas. Específicamente nosotros vamos a abordar la carpintería en la mueblería y particularmente en el trabajo con el terciado o el contrachapado, ¿ya? Eh, y bueno, y ahí vamos a tratar de ver varias técnicas, como digo, eh, todo lo que tiene que ver con las herramientas para cortar, para lijar, distintos métodos de unión, también los fresados para hacer piezas decorativas, mejorar los acabados de nuestro proyecto y también eh, cortar piezas que no sean... Eh, eh, recta, sino que dar ciertas curvaturas a, a nuestros proyectos. Ya. Y bien, sigamos avanzando una diapositiva, por favor. Si nosotros vemos el mundo de la carpintería es amplio, podríamos separarlos en dos grandes grupos. Primero tenemos la carpintería desarrollada con madera natural o madera sólida. Ya. Ocupamos el pino, el pino oregón, las maderas nativas, el roble. Ese es un tipo de carpintería. Que esa carpintería, cierto, requiere... En algunos casos creo que eh, técnicas un poquito más complejas, ya si se hacen con herramientas manuales, el cepillado manual a veces no es tan sencillo, también si se requieren otras herramientas a veces que son un poquito más grandes para agilizar los tiempos, de hecho nosotros en el taller esta semana recibimos ya dos máquinas bien grandes que nos vienen a facilitar nuestro trabajo, y después está la carpintería con tableros procesados o lo que se conoce como línea plana, y de hecho nosotros vamos a, este curso está enfocado en lo que es la carpintería en línea plana ¿ya? hay un sinnúmero de tableros y vamos a hablar de eso porque es muy importante también hacer esa distinción de saber con qué material trabajar el otro día ahí discutía con una persona por las redes sociales porque me decía que todos los tableros pa para él eran aglomerados y yo le decía no, estás en un error el aglomerado es un tipo de tablero pero hay distintos tipos de tableros están los tableros contrachapados Está el, MD, el MDF, el OSB, o sea, hay distintos tipos de tableros y hay que conocerlos y entender para qué sirve cada uno de ellos. Ya, nosotros vamos a trabajar, como digo, uno y que es el tablero contrachapado o Playwood. Eh, así que hay que seguir con eso. Ya, me acaban de mostrar que estamos, no estamos conectados, estamos conectados por la Wi-Fi, ¿no? Se ve, se ve mal. ¿Se ve mal? Sí, es que eso está porque no. no... De baja calidad, ¿no? sí. pero hay que ver qué dice la gente que la gente nos comete claro, porque puede ser el ancho de, de bajada de las personas o el de nosotros pero ya yo creo que ya no alcanzamos no alcanzamos a hacerlo igual, igual conecta lo déjala conectado por si llegara a caerse la wifi denos un, un minutito ya y a ver sí, qué podría se ve, se ve bien, que nos confirme la gente si se ve bien no, no deberíamos tener problemas Tú revisa tu charlín en tu celular también si tenemos problemas. Disculpenos, amigos, estamos en, en vivo en directo. Tiramos un cable y la verdad que ni lo conectamos. Un cable para la por la wifi. Que nos vean. sino para hacer ahí un, un lapso y hacer un cambio en la conexión. Pero por lo que entiendo, la gran mayoría de las personas nos nos comentan que, que está buena la transmisión. ¿Sí? Si se ve bien. Porque aquí nosotros tenemos el tema del ancho de subida, pero también en los dispositivos donde ustedes ven el curso tienen que ver también su ancho de bajar. ¿Se ve bien en el celular de Charlie? ¿Sí? Ya, entonces estaríamos estaríamos bien. Estamos salvados. Ya, discúlpenos amigos. Bueno, otro punto también importante es que este curso está enfocado en trabajar con herramientas manuales, o herramientas de mano, mejor dicho, herramientas de mano, ya sea herramientas manuales o herramientas eléctricas. Eso significa que no vamos a ocupar ninguna herramienta estacionaria. No vamos a ocupar sierra de banco, no vamos a ocupar ingleteadora, vamos a ocupar principalmente, y ayúdame aquí chiquitito que podamos cambiarnos de cámara, vamos a ocupar principalmente, tírame ahí la, la cámara 2 porfa, vamos a ocupar sierra circular, vamos a mostrarles en los próximos capítulos, por ejemplo, cómo podemos cortar con una guía de aluminio, vamos a construir también una guía para para hacer cortes y taladro. Y ustedes se van a dar cuenta que principalmente con estas dos herramientas se puede construir un mueble. ¿ya? Obviamente que los procesos son más lentos, pero se puede. Después vamos a agregar la router, que también podríamos pensar que es una herramienta opcional. ¿ya? Eh, y también la sierra caladora. ¿ya? Entonces con estas cuatro herramientas, bueno aquí no trajimos, ayúdame me echar el link si puedes traer la caladora. Con estas cuatro herramientas ustedes deberían poder construir el mueble, ya no necesitamos incorporar ninguna herramienta estacionaria obviamente si tienen una herramienta estacionaria les va a agilizar los tiempos, por ejemplo una sierra eh, de banco acelera bastante los tiempos ya aquí nos trajeron entonces estamos vivo en directo, sí, ya aquí tenemos entonces la, la, la caladora y como digo, con estas cuatro herramientas deberíamos poder construir nuestro mueble, usando técnicas sencillas ya, avancemos una diapositiva, por favor. Y a esta parte es bien importante para que ustedes puedan ver cuántos tipos de tableros procesados hay. ¿ya? Primero, bueno, tenemos el tablero alistonado, que realmente es madera natural, pero unida, eh, que eso sería, podemos decir que no es un tablero procesado, sino que es más bien madera natural. ¿ya? Pero eh, eso también tiene, podemos incorporarlo quizás dentro del otro tipo de carpintería, pero ahí después tenemos varios tipos de tableros. Por ejemplo, el tablero aglomerado. Normalmente nosotros hablamos del tablero de melamina. El tablero de melamina puede ser un tablero aglomerado o un tablero de MDF. Pero normalmente acá en Chile es el tablero aglomerado o MDP, ya que esas son las siglas de lo que significa en inglés. Ya, pero es un es un material que tiene unas partículas no, más grandes que las partículas del MDF. ¿ya? Entonces, ese es un tipo de tablero. La gran mayoría de los muebles en melamina se construyen con tableros aglomerados. También está el aglomerado desnudo, que no tiene ningún tipo de enchape. Y no es un tablero estructural. ¿Qué significa esto? Que este tablero no lo deberíamos ocupar en tareas de construcción. Por ejemplo, no es un buen tablero para tenerlo al exterior. No es para ponerlo en un piso, ¿ya? sino más bien es un tablero que me podría servir como un revestimiento in interior. Por ejemplo, esta, si ustedes se fijan acá, este revestimiento es de Melamina besto, eh, que es un modelo en piedra. Y funciona muy bien al interior, pero no sería recomendable usarlo al exterior. Tampoco lo deberíamos usar como un, como un piso porque, como digo, no es un tablero estructural. Pero la gran mayoría de los muebles se construyen con ese tablero, obviamente por los diseños, por la facilidad y el trabajo que tiene. También es un tablero muy estable, la humedad muy estable al interior, entonces no sufre deformaciones como las maderas naturales o también como los tableros contrachapados. El tercero sería el tablero contrachapado. No sé si ahí puedes agrandar la, la pantalla, lo más lo, lo que más se pueda para que la gente pueda leer y ver y distinguir también los, los tipos de tableros. Tenemos entonces el tablero contrachapado que tiene distintos nombres. Eh, Playwood, en Argentina creo que le llaman fenólico, acá en Chile se le llaman terciado, son técnicamente creo que se llaman eh, tableros contrachapados, por ejemplo en el, en el caso de Arauco se llama Araucopli, eh, y bueno, y ahí sin, un sin número de nombres. Eh, para que podamos participar con la gente, cuéntenos ahí cómo le llaman en su país, cómo le llaman en su país al terciado. Y yo creo que aquí también podríamos hacer un, un alto al terminar esta diapositiva para ver si hay alguna pregunta, para hacerlo un poquito más eh, interactivo. Y luego de los tableros contrachapados, que realmente el tablero contrachapado es el que vamos a usar en este curso, tenemos el aglomerado orientado o OSB, que es un tablero nuevo, ¿ya? por lo menos acá en Chile no tiene tantos años, pero se está haciendo muy popular y es, también es un tablero estructural y lo ocupan para pisos y también puede ser un revestimiento al exterior, pero después habría que recubrirlo con algún tipo de siding o alguna placa de fibrocemento también los pintan con granos, es un tablero que se ocupa bastante, de hecho eh, la cara exterior del dormitorio de mi dormitorio le pusimos OSB y después lo revestimos con una madera termotratada de Arauco también, no sé si se acuerdan de ese proyecto no sé si hay alguna buena pregunta, alguna pregunta técnica o algún aporte que alguien tenga y hay que tratar de, de fijar en, en, en la pantalla los comentarios ahí de los, de los amigos por mientras estamos respondiendo la pregunta. Y también tenemos después los tableros de fibra o MDF. También, ¿cierto? Eh, eh, ese MDF son las siglas del producto en inglés. Que es un tablero, ¿cierto? Con unas, con unas partículas mucho más pequeñas con las que también se hacen bastantes muebles. Es, el MDF también es una madera estable, no se deforma como el terciado o como la madera natural, eh, también sirve para muebles, ¿ya? y también es un producto que debe ser usado al interior y no es un, es, no es un eh, material estructural, ¿ya? no debería servirles, por ejemplo, para hacer un piso. Aquí vamos a ver si, si el chico nos cambia de cámara y podamos ver, acá tenemos un MDF, normalmente en la carpintería, nosotros lo, lo vamos a ocupar, este material, para hacer plantillas. También se pueden hacer muebles. Obviamente después hay que pintarlo, se puede lijar. Y como digo, es un, es un material bastante fácil de trabajar, ¿ya? Debido a que no se requiere eh, un tipo de disco o herramienta muy específico para cortar el MDF. Entonces, si se fijan, ahí por lo menos tenemos seis tipos de tableros. ¿Encontramos alguna buena pregunta? Todavía nadie, nadie quiere preguntar. Eh, ¿Qué pregunta tenemos? A ver. La pregunta Luis Flores. O sea, Luis Felipe dice... Hola, buenas. He estado trabajando con tablero alistonado de pino. Ya. Quedan bien bonitos. Sin embargo, la placa tiende a, de, a doblarse. Dice, ¿por qué ocurrirá aquello? ¿Lo han trabajado? Sí, lo hemos trabajado, pero en general toda la madera natural va a tender a deformarse. Porque la madera, imaginémonos que son miles de fibras, miles de hilitos que están pegados y conectados y que tienen una cantidad de agua, de humedad al interior. De hecho, cuando se corta una madera, un árbol verde, literalmente tiene agua dentro. Entonces, eso, eso, todo eso significa que van a ocurrir ciertos eh, fenómenos hidráulicos. De hecho, es mucha la fuerza que se ejerce cuando una madera se está deformando. Incluso en algunos casos le puede ganar hasta el mismo metal. Entonces, toda madera que tiene humedad, eh, ya sea que pierda o incorpore humedad a su interior, va a sufrir deformaciones. ¿ya? Eso no es que la madera sea mala, sino que es, es la es la podemos decir, una de las características de la madera. Entonces, cuando nosotros elegimos trabajar con tableros, nosotros nos, de alguna manera controlamos mucho más ese proceso porque ya la humedad en estos productos que son procesados ya está controlada, ¿ya?, pero, como digo, eso es lo que ocurre. Los tableros alistonados de pino, que son los que les mostramos en, en, la, en la diapositiva anterior, también van a sufrir en menor, en menor eh, podemos decir, grado de la deformación, pero igual la van a sufrir. Entonces, ahí la recomendación que hay que hacer es que normalmente lo que tenemos que hacer es trabajar con madera que esté estable en la humedad donde nosotros estamos. De hecho, cuando se trabaja con madera nativa, por ejemplo, acá en el norte de Chile, que aquí nosotros tenemos una pérdida de humedad muy rápida en las maderas, lo que hay que hacer es comprar madera seca, incluso se recomienda, es lo ideal, tenerla hasta unos par de meses en el taller antes de trabajarla, cosa que cuando comience a hacer el proceso de cepillado, la madera no pierda tanta humedad y no se deforme. De hecho, en el caso de nosotros que vivimos acá en el desierto de Atacama, hay maderas que no sirven porque se terminan rajando. ¿ya? De hecho, por eso no hay tanta variedad de maderas aquí que traigan del sur, porque no funcionan. Pero eso es algo que tenemos que asumir que va a ser así. En el caso del contrachapado también se va a sufrir deformaciones porque son capas de pino que también tienen un grado de humedad y también pueden sufrir ese proceso. Se van a deformar menos que un pino natural, pero de, de todas maneras igual se van a, a torcer. ¿Ya? ¿Hay otra pregunta? Si no, ¿para que avancemos? pregunta, dice... De, de Claudio. Dice, al cortar estos tipos de madera, ¿se hacen con el disco para melamina o con otro? Ahí deberíamos... Eh, buena pregunta, excelente pregunta. ¿Con qué disco cortamos? El, el disco, por ejemplo, que se requiere para melamina, es quizás podemos decir el disco más específico eh, dentro de todo lo que tenemos ahí. ¿Por qué? Porque la melamina es un tablero aglomerado que tiene dos la, laminados que son papel con una resina. Nosotros estuvimos en, en la planta de, de donde se procesa la melamina de Arauco y ahí podemos entender y ver muy bien cómo es el proceso. Entonces, eso significa que la, la melamina se requiere cortar con un disco eh, especial, que es un disco normalmente de unos 80 dientes, que tiene una configuración de los dientes también eh, bien, bien particular, creo que son discos de... de eh, pecho plano creo que le llaman al, al tipo de disco y también algo que se busca es que eh, incluir un disco incisor o sea que haga un corte primero por abajo para no astillar y luego el corte hacia arriba hay distintas máquinas que hacen eso puede ser una sierra de inmersión las sierras escuadradoras obviamente más grandes que tienen incorporado el disco incisor o se podría hacer simular ese proceso de las dos pasadas ocupando una sierra de banco o también incluso una sierra circular de hecho, tengo videos donde yo les muestro cómo la sierra circular, primero hacer un, cor un corte eh, poquito, de unos 2 o 3 milímetros, como una especie de corte incisor, y después el corte más profundo. Pero luego, el aglomerado yo creo que no requiere tantos dientes, porque no va a sufrir lo que ocurre con el tablero de melamina. Yo creo que ahí con un disco de, de 40 dientes suficiente para el aglomerado, también el tablero contrachapado con un disco de 40 dientes, 36 dientes... Y en el caso del OSB, que es un material de construcción, ahí incluso pueden trabajar con un disco de 24 dientes, 24 dientes suficiente. Los tableros de fibra, los MDF también pueden trabajar con 36, 40 dientes, no hay problema. ¿ya? Eh, eso obviamente lo que estoy diciendo es bien, bien básico, porque si, si ustedes profundizan más se van a dar cuenta incluso que hay discos para dependiendo de qué manera se hace el corte, en la madera natural, por ejemplo, si es un corte longitudinal o es un corte transversal, ahí cambia la configuración de dientes. Pero en, en, en, un, en una regla muy sencilla, la mayor cantidad de dientes y el diente más específico lo requieren los tableros de melamina y luego bajaríamos a los tableros aglomerados o los tableros contrachapados. Y luego, más abajo serían los tableros que se ocupan en la construcción como el OSB. Bien, avancemos entonces. Ahora vamos a entrar de lleno ya a explicar un poquitito más el tipo de tablero que vamos a usar en nuestro taller. No sé si hay otra buena pregunta. No, bien. ¿Cuánta gente tenemos conectada? 735%. Oh, wow, estamos muy contentos. Les mandamos un abrazo. Gracias por participar. De verdad que nos hacía mucha ilusión hacer este curso. Y como digo, nos hemos preparado con harto cariño. vieran toda la cantidad de cámaras y cables que tenemos acá y luces. Pero estamos muy contentos con eso. Ya, bien. Entonces, ahora avancemos una diapositiva. Donde nos, nos, esta, esta diapositiva es de un manual técnico que me mandó mi amigo Andrés Miranda, que trabaja en la empresa Arauco. Le aprovecho de mandarle un saludo, no sé si estará por ahí. Y que él nos, eh, nos habla de ciertas características. Bueno, esto es una ficha técnica, yo lo saqué de ahí. Entonces, estas fichas técnicas, muchas están disponibles, que se pueden bajar y la verdad que creo que sirven bastante para poder entender cómo está eh, conformado un material, de qué manera se puede usar y también entender los diferentes tipos de. Productos que hay dentro de una categoría. Por ejemplo, no hay un solo tipo de terciado. Entonces, una pregunta que ya nos deberíamos hacer, ¿cuál es el terciado que me sirve para hacer un mueble? Y, por ejemplo, ahí tenemos en, en el primer en la primer círculo el tipo de producto. Y ahí nos encontramos con que hay distintos tipos de tableros. Por ejemplo, puede ser un tablero liso, ranurado o colonial, que le llaman, o un machiembrado. ¿Ya? y en el eh, incluso hablamos del tablero estructural el tablero de moldaje y el tablero master mueblería aparte de los ranurados se fijan por lo menos hay cuatro que encontraríamos en cualquier ferretería y aquí después viene un tema súper importante que son los grados en la cara y en la trascara lo que hace la diferencia por ejemplo entre un terciado estructural y un terciado de mueblería son el grado que tiene cada cara del tablero. Obviamente los terciados estructurales podemos decir que tienen las, las caras en, en más bajas, en el grado más bajo, ¿ya? porque no están pensados en construir un mueble, están pensados en la construcción de, de estructuras. Pero si ustedes quieren hacer muebles, entonces tienen que em empezar a considerar usar tableros que tengan un grado más alto en la calidad. Por ejemplo, eh, está el tablero BC. Ese podría ser el tablero de moldaje, si no me equivoco, es calidad B en, un, en una cara y calidad C en la otra. Y la, la calidad se va viendo desde la letra A hasta la letra D. Por ejemplo, la letra A es la letra más alta en el grado, después viene la letra B, C y D. Y ahí les vamos a explicar un poquitito, por ejemplo, qué grado tiene cada terciado. Y como digo, aunque esto parezca un poquitito técnico, un poquitito aburrido, de repente algunos quieren ya meterse ahí a las máquinas, es muy importante que ustedes lo entiendan para que sepan diferenciar cuál es cada tipo de terciado y cuáles puede servir y por qué también a veces hay una variación de precio. ¿ya? Y de hecho todas las fichas, como les he comentado, están en la página de Arauco, ustedes las pueden bajar y pueden ver el grado que tiene cada cara. Después están los tratamientos de protección, eso no lo vamos a tocar acá, están los distintos formatos y espesores. Tenemos terciado de 9, de 12, de 18 milímetros. También se pueden unir, muchas veces hacemos eh, muebles donde necesitamos hacer una cubierta, eh, que parezca más gruesa, y, eh, y ahí también eso lo podemos explicar. Después está la terminación, puede ser un tablero lijado, sin lijar, o con una terminación rugosa. Avancemos, por favor. Entonces, en este caso, en este curso, nosotros vamos a ocupar el terciado de mueblería, que es el terciado Master Mueblería. Así se llama, en el caso de los productos de Arauco, Arauco Pli, Master Mueblería. Y lo que ustedes ven ahí en la pantalla yo hice una copia de la ficha que ustedes pueden bajar desde la página de Arauco. Ustedes se meten a la página de Arauco y ven los distintos productos y bajan la ficha. Y ahí ustedes pueden ver las características. Por ejemplo, el Terciado Master Mueblería nos dice que la terminación de las caras, una es la cara y la otra es la trascara, es en grado AN, o sea, es el grado más alto. Entonces, si esto fuera un terciado, en el Terciado Master Mueblería tenemos la, una cara en grado A, y otra cara en grado A. ¿Y qué significa que sea en grado A? Es el grado más alto, por ejemplo, que no tiene ciertas imperfecciones. Es una cara, por ejemplo, lijada con un grano 150, la trascara con un grano 120, tiene un contenido de humedad del 8%, son cantos sin pintar. O sea, se fijan ahí que ya entendemos por qué ese terciado sería el más óptimo para hacer un mueble, y de hecho es el terciado que vamos a ocupar aquí en este curso. Pero ¿qué pasa si yo no consigo, por ejemplo, un terciado en esa calidad? Ahí podríamos pensar entonces, ¿qué pasa con el terciado de moldaje? El terciado de moldaje tiene un grado B en una cara y en la trascara grado C. Se fijan baja, eh, si lo comparamos con el terciado más mueblería. Pero si ustedes lijan, por ejemplo, el terciado, más, el terciado de moldaje, también podrían conseguir un buen resultado. Obviamente no el mismo exactamente igual que se consigue con el máster modelería, pero no deja de ser también un buen, un buen resultado. De hecho, yo mucho antes de conocer incluso el terciado máster modelería, eh, muchas veces hice proyectos con terciado moldaje y lo que simplemente hacíamos era lijar. ¿ya? Y ahí, por ejemplo, también tiene que ver para qué lo ocupa. Por ejemplo, si yo necesito revestir mi taller, puedo ocupar un terciado estructural. Obviamente en el terciado estructural van a aparecer los ojos, los retapes, pero como es, un, es una construcción no hay problema, porque en el caso del terciado estructural hay baja del grado y sería C y D. Entonces vayan viendo. Master Mueblería es A y A, las dos caras. En el caso de, el, de moldaje sería B y C. Y en el caso del de terciado estructural sería C y D. Por eso a veces ustedes se encuentran que tienen, tienen hartos nudos, Incluso puede estar rajado, hay retapes de, de, de parches de madera o, o parches sintéticos, obviamente porque son productos que tienen distintos usos. Pero si yo quisiera hacer, por ejemplo, un mueble para mi taller, no necesito necesariamente que sea máster mueblería, podría hacerlo con un tercero moldaje y simplemente le doy una buena lijada. Pero si yo ya quiero hacer un mueble, por ejemplo, un poquito más elegante, que quiero meterlo a mi casa, entonces ahí seguramente la mejor opción sería ocupar el terciado máster mueblería. Entonces no me quiero detener tanto en esto, pero si ustedes quieren informarse un poquitito más, yo les recomiendo que puedan leer y entender un poquito estas fichas. De hecho, yo también aprovecho de hacer spam de mi propio canal. Eh, tengo un video, por ejemplo, en mi canal de hace muchos años atrás, donde les comparto un poquitito esta información de los distintos grados que tienen los diferentes tipos de terciado. ¿Ya? Bien, no sé si hay una pregunta más, porque ahora ya nos vamos a meter un poquitito más en... Eh, ya como en lo, en la, ir, ir acercándonos a la parte más práctica. Vamos a hablar de las herramientas y de todo lo que necesitamos. Veamos si hay alguna, alguna buena pregunta. No sé si tenemos también algún amigo especial, algún amigo que esté ahí, algún super chat, algo que, que destacar. ¿Ya? Tan tímido lo diría el Dream Team, está tímido. Dice Luis... Alvarrán dice, ¿con grano de lija es recomendable lijar el terciado de moldaje? ¿Con, con qué grano? Con qué grano de lija, claro. Hay que, bueno, mira, buena excelente pregunta. Y hay, ayúdame, tráeme la lijadora rotor vital, por favor. Porque no solamente en el caso del, del, del terciado de moldaje, yo creo que no solamente la recomendación está en el tipo de grano, sino que también estaría, sin materia, sin no hay problema, en eh, la tipo de herramienta. Ustedes saben que hay distintos tipos de lijadoras, cambiémonos aquí de, de cámara chiquitito, por favor. Y esta, por ejemplo, es una lijadora roto-orbital. Y tienes por ahí, mira, estoy, tengo loco el Charlie. ¿Tenemos la lijadora orbital? Porque el otro día también me, me discutían esto en las redes sociales y creo que es un buen punto aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre la lijadora orbital y la roto-orbital? ¿Sí? Entonces, si se fijan acá, aquí yo tengo dos lijadoras. Esta es una lijadora orbital, pero hay gente que piensa que por, por el hecho de que es cuadrada, no es orbital, y claro que esto es una lijadora orbital. Si ustedes buscan el código, ustedes se van a dar cuenta que esta es una lijadora orbital. ¿Por qué? Porque orbita, tiene un movimiento que orbita ahí. Pero la rota orbital no solamente tiene ese movimiento, sino que también gira. Y, es muy, y yo creo que estas dos máquinas son necesarias, porque, por ejemplo, cuando ustedes están haciendo un mueble, muchas veces tienen que llegar a una esquina... Y la única manera de llegar a una esquina es con una orbital. Pero respondiendo a la pregunta del amigo, la lijadora roto-orbital yo creo que sería la mejor recomendación para hacer un lijado a un terciado de moldaje con un grano 120. Yo creo que con un 120 les da un buen acabado. Si ya ven que el terciado viene con mayores defectos, ahí tendrían que... Eh, quizás partir en 80, pero si se fijan, si ustedes estudian la ficha, ya se van a dar cuenta que incluso la cara tiene un lijado y la trascara tiene otro lijado. Entonces eso significa que quizás un, la trascara van a tener que hacer un lijado con grano 80 y después con grano 120, pero probablemente la cara solamente con grano 120. Si no pillan, por ejemplo, terciado moldaje y tienen que ocupar el terciado estructural, entonces ahí quizás van a tener que ambas caras con grado 80 y después con grano 120. Ya, entonces, excelente pregunta. No estaba ahí, no lo habíamos hablado, pero creo que era una muy buena pregunta. Otra pregunta más, si no para que entremos de lleno a la parte de las herramientas y materiales de carpintería. Preguntan aquí, eh, dice, ¿por qué, ¿por qué cuando ocupo la listadora de banda me deja muchas rayas, aunque le baje la velocidad, el mínimo, y ocupe la lista de 220? Claro, lo que pasa es que la, la lijadora de banda creo yo que es la lijadora más abrasiva que hay. Entonces, eh, quizás no es la más recomendable. Yo, por ejemplo, no la ocuparía para trabajar con terciado, aunque sea grano 120, porque es, es mucha la sección de lijado y, y como va, va rotando de esa manera, yo creo que es muy abrasiva. Normalmente yo la, la lijadora eh, de banda la ocupamos para madera natural, y cuando tenemos que corregir, a veces nos pasa, por ejemplo, que nos queda alguna marca cuando cortamos con la sierra de, de banco y a veces cepillamos o lijamos y ahí ocupamos la lijadora rotor viral. Incluso yo, o sea, la lijadora de banda. Incluso la lijadora de banda yo la ocupo cuando quiero redondear y quiero comer literalmente una sección de la madera y, y no tengo ganas de hacer una plantilla para después rutearla, entonces ocupo la lijadora eh, de banda, entonces yo creo que para este caso no es necesaria la lijadora de banda porque ya estamos trabajando con un material procesado que ya viene con un proceso de lijado entonces yo creo que andarían bien con la lijadora rotorbital, que yo creo que con esa están más que bien, y con la lijadora eh, orbital Ya. entonces con esas dos creo que están suficientes, bien, avancemos entonces vamos a ver, ahora trata de, de, de agrandar más la imagen para que veamos eh, las, los diferentes tipos de elementos que vamos a requerir. Primero, lo básico son las herramientas de medición. Lo básico, básico, básico. Y aquí podríamos comenzar con el flexómetro o metro. Que en el caso del curso nosotros vamos a trabajar con el sistema métrico. ¿ya? Yo sé que la gente de México y Estados Unidos trabajan en pulgadas, con el sistema imperial, pero en el resto del mundo trabajamos con el sistema métrico. ¿Ya? Y eso significa trabajar con centímetros y con milímetros. ¿ya? También aquí, amigos, hay que saber diferenciar, por ejemplo, otra herramienta que ustedes necesitan es una escuadra, diferentes tipos de escuadras. Las escuadras combinadas son una excelente opción, porque la escuadra combinada les puede funcionar como una especie de gramil. ¿Se fijan si necesitáramos...? imaginémonos marcar una línea paralela a un canto en, en 3 centímetros, nos puede servir como un gramil o como una multi-herramienta. ¿Se fijan? Es muy práctica la escuadra combinada. Eh, y bueno, y no necesitan tampoco que sea de, de una marca muy, muy cara. Eh, sé que, por ejemplo, las, las, las Irwin son bastante buenas, también están las Stanley, ahí tienen distintas opciones. Pero ¿por qué a veces es necesario ocupar una regla y a veces una cinta de medir. Y aquí ustedes tienen que entender que las herramientas de medición están pensadas eh, para un determinado uso. ¿Por qué? Porque cada herramienta de, de, de medición tiene una determinada precisión y también un determinado error. Si ustedes quieren, por ejemplo, medir 5 milímetros, no ocupen el flexómetro. El flexómetro es una herramienta que está pensada en que ustedes puedan medir por lo menos en centímetros. Se puede medir obviamente 5 milímetros, hay una técnica, alguien podría eh, medir desde el 10, y se puede, pero normalmente la regla que yo tengo, y que se la inculco ahí a mis ayudantes, es que cuando usted necesite medir algo de menos de 10 centímetros, entonces ocupe una regla. Cuando usted necesite medir algo de menos de 10 centímetros, ocupe una regla, porque eso le va a dar el nivel de precisión que usted está buscando. Si necesitamos sí, medir algo más grande que 10 centímetros, necesitamos hacer un mueble, entonces ocupemos un flexómetro. Aquí, dame la toma cenital también, no sé si estoy, estoy en cuadro. Este juego que tiene aquí no es que el flexómetro esté mal, ya porque a veces hay gente que el chiquitito botó a la basura su flexómetro porque decía que se movía. No, este juego es eh, necesario porque dependiendo, si yo estoy midiendo desde el exterior o desde el interior, el espesor de esta patita es el que puede hacer variar la medición, entonces por eso tiene ese juego. ¿Ya? Todos los flexómetros tienen que tener ese juego, ¿ya? Entonces, ahí tenemos, como digo, dentro de las herramientas de medición. También, algunos, bueno, yo en este caso recomiendo usar un lápiz mina, creo que es mejor que un lápiz grafito. Y otra herramienta que también se las podría recomendar sería este, el multicrack, que de hecho en mi canal también tenemos un video de cómo hacer esta herramienta. Esta herramienta funciona como una especie de gramil, por ejemplo, sirve mucho cuando ustedes necesitan hacer perforaciones en el canto para poner tornillos. Por ejemplo, podemos ponernos a la mitad de un tablero de 15, sería 7,5. Y después simplemente vamos marcando dónde queremos hacer la perforación. Y ese marcado es súper rápido, es mucho más rápido, por ejemplo, que estar con un flexómetro o incluso con una escuadra combinada. Entonces, dentro de las herramientas de medición podemos decir que las básicas serían tener un flexómetro para medidas de más de 10 centímetros, tener eh, la escuadra, obviamente, y tener reglas cuando quieren medir eh, mucho menos que 10 centímetros, el lápiz grafito, y también puede ser el multicrec. Después, bueno, hay más herramientas, pero creo que esto sería lo básico. ¿Ya? Sí, ahora pasemos a la siguiente sección que serían las herramientas manuales. Eh, y Aquí también podrían aparecer ciertos accesorios. Bueno, En el caso de la carpintería con línea plana, no hay tantas herramientas manuales, como en el caso, por ejemplo, de la carpintería con madera natural. Por ejemplo, con madera natural necesitamos los cepillos, los formones, pero de todas maneras, por ejemplo, ustedes van a necesitar lo siguiente. Ayúdame también, charlín parece que está la sierra japonesa detrás de la, de la caja. Eh, hablemos, por ejemplo, de qué herramientas manuales podríamos necesitar. Infaltable los formones. Aunque trabajen con... con eh, estemos trabajando en un proyecto en línea plana, vamos a necesitar sí o sí formones. Los formones, como digo, eh, siempre son útiles. Ya sea que tengamos que remover un residuo de cola fría, tengamos que cortar una puntita que no quedó bien cortada, Queremos eh, quizás eliminar un residuo de un, eh, de un tarugo, ya no sé cómo, bueno, acá en Chile le llamamos tarugo a las, a las piecitas cilíndricas de, de, de madera, también tendríamos que usar una sierra japonesa, la sierra japonesa por ejemplo nos sirve para poder cortar un tarugo o también si tuviéramos que hacer un corte en él, imaginémonos que tenemos que cortar o desprender una pieza, un cuadradito, eso normalmente lo podríamos hacer muy bien con una sierra japonesa y que es más precisa que una sierra caladora. La sierra caladora, de hecho, es una máquina que más bien a veces sirve como una, como una herramienta de aproximación. Después, si queremos afinar, ahí mejor buscamos una router o una sierra japonesa. Eh, bueno, aparte, obviamente, eh, necesitamos un martillo, siempre se, se requiere eh, un martillo, un serrucho también puede ser, un taco para lijar, no sé si están a mano por ahí mis, mis, mis palos de lija, traigan unos martillitos también, ya, estamos haciendo correr al Charlie, pero a todo ritmo, se ríe el chiquitito, los palos de lija, pero mándenme el mío, no, no esos que hizo el chiquitito que eran más feos que... Ya, entonces, si se fijan, acá tenemos, por ejemplo, los típicos martillo y el palo de lija, el palo de lija es una herramienta súper, súper útil, eh... Ya se, este, esto también lo tenemos en el canal, lo pueden ver el palo de lija este proyecto es súper sencillo pero súper útil la recomendación que hacemos es que nosotros para que el palo de lija dure harto le ponemos una cinta le pegamos una cinta, esa cinta transparente la pegamos y eso hace que el palo de lija dure bastante, si quieren ver cómo construir ese palo de lija lo pueden chequear en nuestro canal, creo que se llama efectivamente como palo de lija ya, ahora vamos a las herramientas eléctricas, no sé si, si hay más preguntas mientras yo guardo acá lo si tenemos alguna pregunta o otra herramienta más que pudieran recomendar. Obviamente estamos hablando de las herramientas básicas. Después podemos hablar de un sinnúmero de herramientas. Pero ahora queremos apuntar a lo básico. A lo básico. ¿Qué nos dicen? A ver. No sé dicen, por qué. Dicen, eh, ¿se, ¿se puede calibrar la escuadra combinada? ¿La escuadra combinada? Mmm, pregunta si se puede calibrar. Mira, aquí vamos a hacer... Cambiemos a toma cenital. No sé realmente si se podrá calibrar o no. Yo la verdad que considero que quizás no. Eh, pero lo que sí pueden hacer, y este es un buen ejercicio, es cómo saber si tu escuadra está bien o está mal. Tienen que hacer el siguiente ejercicio. No sé si en la toma cenital se ve. Sí, más acá, ahí. Hagan este ejercicio para saber si su escuadra está bien. Porque obviamente si la escuadra no está marcando los 90 grados, no sirve nada, miren, una ex excelente pregunta. Qué bueno que podamos interactuar con la audiencia porque ahí salen muy buenos tips. ¿Cómo saber si mi, mi escuadra está bien? Primero pueden poner la escuadra y el patín lo dejan hacia la izquierda. Entonces hacen una línea. Y luego lo cambian hacia la derecha. Y pueden intentar hacer una línea sobre la misma línea o desplazarse... Pongámosle un milímetro y hacer otra línea. Y lo que habría que ver es que ambas líneas estén exactamente paralelas. Si las líneas no están paralelas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se logra ver ahí? Si las líneas no estuvieran paralelas, entonces significa que la escuadra no sirve. Y, y eso pasa a veces porque las escuadras se caen. Atentos los ayudantes sobre todo a ese punto, porque a veces tienen como un, un mal ahí de botar la escuadra. <risa> no tienen que, cuidado, si tienen una escuadra cara, no dejen que su ayudante la, la, la ocupe, no. eh, Si se caga a veces una escuadra, lamentablemente sufre una deformación, que puede ser muy poquita. Pero si ustedes, por ejemplo, hacen el ejercicio, imaginémonos que yo hago una línea y me marca hasta cierto... Y después ustedes la ponen hacia el otro lado y me da... Bueno, estoy exagerando acá, pero imaginémonos que me dieran dos líneas así. Entonces, eso significa que la escuadra no está buena. Y lamentablemente, aunque sea muy bonita la escuadra, no les va a servir. Entonces, chequeen ese ejercicio eh, con la escuadra. Por eso les decía que también las escuadras combinadas tienen hartas ventajas, pero a veces una escuadra combinada, si no es de una calidad mínima, van a quizás pasar puras rabias. Yo una vez, por ejemplo, tenía una escuadra combinada china y la verdad que no... No, así, no, no, no, realmente no me diga bien. Entonces, después se la regalé al chiquitín. No, mentira. No sé si te regalé una buena pesada. <ríe> y entonces, eh, ahí en ese caso, si no logran conseguir una escuadra combinada que tenga un mínimo de calidad, por ejemplo, como digo, yo creo que Stanley, Irwin, de ahí para arriba, porque si no, si, si compran una china, normalmente no va a estar muy buena. Entonces, si ustedes hacen ese ejercicio de, de comprobar que esté bien, no les va a funcionar. Entonces ahí yo les recomendaría mejor ocupar otro tipo de escuadra. Bueno, hay escuadras de talón, también están esta, estas, estas que son así planas, que son bastante prácticas, sobre todo cuando uno quiere tra trazar algún tipo de ensamble. Funciona bastante bien. Bien, avancemos entonces y ahora pasemos, estuvo muy buena esa pregunta, pasemos a las herramientas eléctricas. ¿Ya? Y como hemos dicho, lo básico acá que requerimos serían los... Bueno, yo creo que lo básico, básico, básico, para comenzar sería... La sierra circular. La sierra circular. Y en el caso de la, de la sierra circular, eh, para el caso del terciado ocupen una que tenga por lo menos 36 dientes. Este es, bueno, esta es una sierra más pequeña. Esta es de. ¿Cuántos dientes tiene esta sierra? No logro ver. Bueno, 18 dice. Pero esta este es una. Es un, esta es una sierra más pequeña, ¿ya? Yo tengo otra sierra más, un poquito más grande, de 7 pulgadas, un cuarto, y ahí traten de ocupar por lo menos 36 dientes, 40 dientes, o bueno, también en el caso de igual está el disco Precision de 60 dientes, pero con ese andarían súper, súper bien. ¿Ya? Eso sería, como digo, como una herramienta básica para poder cortar. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes ven los primeros videos del canal, ustedes se van a dar cuenta que construimos muebles completos ocupando solamente la sierra circular como herramienta de corte. Después, en la siguiente clase les voy a mostrar cómo podemos usar una regla de aluminio, cómo podemos construir una plantilla para cortar y es, como digo, la herramienta básica, la sierra circular. Luego estaríamos hablando de los taladros. De los taladros. Y en este caso creo yo que lo más recomendable es ocupar un taladro inalámbrico. Y aquí también podríamos... Eh, explicar qué tipo de, de taladro es el más adecuado. Este, por ejemplo, es de una batería de 12 volts y este es de una batería de 20. Ustedes tienen que saber que el voltaje de la batería está, eh, se relaciona con la potencia de la herramienta. Eso significa que un taladro de 20 volt es más potente que un taladro de 12 volt. Pero para un proyecto con terciado, por ejemplo, yo creo que es suficiente el taladro de 12 volts, con ese estarían suficientes, no requieren más que eso. ¿ya? Eh, y, pero obviamente si quieren eh, involucrar después otro tipo de trabajo, por ejemplo trabajar con metal o, o poder fijar el, el, el mueble a una, a una estructura de hormigón, entonces ahí les recomendaría un taladro de 20 volts, porque el de, el de 12 solamente les daría eh, potencia suficiente para trabajar con tableros. ¿Ya? Pero básicamente eso, es el voltaje está relacionado a la potencia de la herramienta. En el caso de los amper-hora, el amper-hora el amper es como el tanque de combustible de, un, de una herramienta inalámbrica. ¿Ya? Entonces, mientras más amper-hora, por ejemplo, este tiene 2 amper-hora, este debe tener 1, y algo, a ver, 1,3. Entonces, obviamente, este tendría más potencia, pero además tendría un mayor tanque de combustible pero en el caso de los taladros normalmente con dos amperoras están suficientes no requieren más que eso entonces estas dos serían las herramientas básicas la sierra circular y los eh, taladros con eso creo que pueden construir prácticamente muchas cosas si vamos en orden de, de de los procesos de la carpintería podemos pasar entonces a otra herramienta que sería la caladora aquí tenemos la caladora y ahí también lo que deberían fijarse es el, en este caso el tipo de hoja que van a usar ya que eh, en el caso del terciado cuando estén, estén cortando de forma transversal a la beta, si no tienen una hoja que sea de corte fino, van a terminar astillándolo entonces por eso muchas veces también la caladora se ocupa como una herramienta de acercamiento eso significa que yo hago el corte cerca de la línea, pero después o lo lijo o después ocupo, por ejemplo, una router y hago un fresado, ¿ya? Como digo, esa es una buena recomendación para que no pasen tantas rabias con la sierra caladora, porque mucha gente dice oh, es que mi sierra caladora no corta bien, no, es que realmente esa es la, la función que tiene esa máquina, ¿ya? Ahí la tenemos. Otra herramienta opcional, que no sería quizás eh, una herramienta eh, obligatoria, pero que les va a ampliar bastante, es la router. La router es una herramienta que sirve un montón. Y en el caso de la router, me, me, sal, me acabo de dar cuenta que también me salté algo, ahí necesitarían dos tipos de, de fresas. Necesitarían eh, una fresa, o trata de hacerme una cenital, si puedes hacer acá una, una cenital. Para el caso de la router, van a requerir por lo menos dos tipos de fresas. Una fresa, de de, una fresa duplicadora, que es la que tiene aquí este rodamiento, y es la que te va a permitir usarla para fresar us usando plantillas. Este es el tipo de fresa que ustedes requerirían como básica. Y la siguiente serían las fresas decorativas, por ejemplo esta, que te permite eh, dejar un, un, de forma circular el, el canto, ¿ya?, que también tiene ahí un valero o rodamiento. Yo creo que con estas dos fresas serían como las básicas. ¿Ya? Pero de todas maneras, si no tuvieran la router, igual pueden hacer el curso, igual pueden construir los muebles. Obviamente que esto te va a permitir tener un mejor acabado. ¿Ya? Luego, eh, ¿qué otra herramienta más podemos tener como herramientas básicas? Creo que podría ser una ensambladora, pero ahí estaríamos pasando a una herramienta un poquitito más compleja. Por ejemplo, este es, una, este es un esmeril que le pusimos un adaptador y lo transformamos en una engalletadora. ¿Ya? Que esta herramienta es muy práctica, pero como digo, ya es una herramienta un poquito más, eh, de, más difícil de adquirir. ¿Ya? Aquí estaríamos como dejando ya lo básico y estaríamos pasando ya a una herramienta que, bueno, de hecho es muy útil. Si tienen la posibilidad de hacerse de una engalletadora, háganse de una engalletadora porque realmente es una máquina súper práctica. Y como digo, en este caso... Este es un esmeril y lo único que hicimos fue conectar este adaptador y transformarlo en una engalletadora. ¿ya? También, bueno, los que son más avanzados en mi, en mi canal tienen el proyecto de la ensambladora. Ayúdame, Charlito, con la ensambladora. La ensambladora casera. Y ahí podrían construir ese proyecto. Que la ensambladora lo que hace, te permite fresar. Esta es una máquina Made in Desierto Atacama. Este es el proyecto de la ensambladora, que lo que hicimos fue poner la router y meterla en esta estructura que te permite fresar eh, espigas para poder meter eh, tarugos. ¿ya? Pero esto, como digo, también ya sería más, más avanzado. Pero creo que si, si tienen buenas herramientas y no tienen el presupuesto para comprarse una ensambladora más cara, esta sería una excelente opción. Que hay, un, hay un super chat. Mil... Oh, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias ahí por todo el apoyo. Mil personas participando del curso, de verdad, del curso. De verdad que eso nos hace muy, pero muy felices. Eh, volviendo a los accesorios de los taladros, discúlpenme aquí, un elemento fundamental que van a requerir son las brocas Y Aquí les vamos a mostrar varias opciones estas, por ejemplo, que están acá, yo las compré por Amazon. Cambiémonos ahí a, a toma cenital. Estas las compré por Amazon. Incluso las venden por AliExpress. Hay, bueno, un montón de opciones. Son bien baratas. Obviamente, al ser chinitas, no, las brocas no son de la, de la mejor calidad, pero igual funcionan. ¿ya? Pero de hecho, ya algunas de estas se nos han, se nos han quebrado, pero igual funcionan. La, la desventaja de esta broca bien ahora, la, la chinita, es que no tiene un tope. Y al no tener un tope, a veces uno puede perforar más de lo que quiere perforar en el, en el tablero. Aunque eso puede a veces ser bueno en algunos casos, pero en otros casos, como digo, al no tener el tope puedes perforar más. Esta otra broca que está aquí, que es una broca avellanadora, esta la compré en el Easy. Ya El Easy no nos está auspiciando para nada, pero es <ríe> el único lugar donde sé que venden esto. Ya. Eh, pero ¿cómo se llama esto? Esta broca sí lo que me gusta es que tiene un tope. Entonces, la perforación para la, para la cabeza del, del, bueno, acá nosotros la, la, la hundimos para exagerar un poco, pero ustedes lo pueden regular este tope y de esa manera pueden dejar que solamente perfore hasta la cabeza del eh, tornillo. ¿ya? Esas serían, como digo, dos opciones que son económicas. ya Y acá les queremos mostrar ya otra opción un poquitito más, más pro, que sería este set que tiene también DeWall, que es eh, una broca bien ahora pero que viene también con, aquí tienen la broca bien ahora, y también tiene, eh, para poder eh, ingresar el tornillo, tiene una punta PH2, se fijan entonces, eh, es un poquito más, más, más completa, ahí están, se fija súper bonita, pero como digo, es, un, es una opción, obviamente un poco mejor, pero ahí tienen varias opciones, entonces como digo, tenemos acá las chinitas, Está aquí la, la del ICI y aquí ya tienen otra un poquito más avanzada, que es la D-Wall. <risa> Obviamente yo soy la D-Wall. Entonces, esos serían eh, los accesorios que requerimos ahí. Luego, una no sé si hay otra herramienta. Ah, bueno, las, ya hablamos también de las lijadoras. Y, como digo, yo creo que estas serían las dos básicas que hay que tener. La lijadora orbital. Y la rota orbital. ¿En qué grano necesitan? En grano 80 y en grano 120. Con eso yo creo que es suficiente. Bueno, a no ser que quisieran dar un acabado, por ejemplo, en laca o una cosita así, ahí ya tendría que subir el grano. Pero yo creo que para lo que nosotros vamos a hacer, que vamos a dar un, un acabado en aceite con grano 80 y grano 120 es suficiente. No requieren más que eso. Ahora pasemos, amigos, a otro elemento importantísimo y, ayúdame chiquitito, por favor, ¿dónde dejé una regla de aluminio? La teníamos una regla de aluminio? Ahora se nos perdió todo. Tenemos, Ahí está. Tenemos acá una regla de aluminio. Esta regla de aluminio les puede servir como regla. ¿ya? ¿Y esto dónde lo pueden comprar? En cualquier lugar donde vendan, armen ventanas de vidrio, eh, o sea, ventanas de aluminio, <ríe> y donde hay una vidrería. dónde han visto unas ventanas de vidrio? Ya, entonces... Aquí tienen esto, y esto les va a servir, lo vamos a explicar después con mayor detalle, para poder hacer los cortes. Es un método para cortar, usando esta regla de aluminio. Pero esta regla ustedes tienen que combinarla con una de las herramientas fundamentales que son las prensas y sargentos. Ahí sí, y, y realmente van a necesitar muchas, porque a veces, sobre todo cuando están trabajando con el terciado, hay que expandir, hay que comprimir, hay que poner por un lado, asegurar por el otro, entonces es un sinnúmero de prensas que se necesitan. Y una de las más prácticas, cambiemos aquí a cenital, serían las prensas rápidas. Estas prensas, bueno, son muy buenas, son prensas BC de calidad alemana, que son, bueno, son, son increíbles, la verdad que son, son eh, prensas que, que, eh, que sirven para poder eh, adquirirlas una, una vez en la vida, yo creo. Ya, están muy, muy, muy buenas. Ya, ahí tenemos entonces las prensas eh, rápidas o prensas de apriete mono manual, que eh, significa que con una sola mano tú puedes eh, trabajarla La ventaja también de estas prensas es que ustedes las pueden ocupar para comprimir, o sea, para expandir. Entonces, si ustedes sacan este patín y lo trasladan al otro lugar, esta prensa ya no solamente te sirve para comprimir, como en este caso, se fijan que yo acá estoy comprimiendo, Imaginémonos que yo quiero comprimir, pero con esta ahora yo puedo expandir. Y es muy práctico eso. ¿Se fijan? Me permite expandir. Entonces, estas prensas sí o sí, traten de hacerse de una prensa. Bien, tienen bueno varias opciones, obviamente esta es una calidad ya bastante buena, eh, pero hay un sinnúmero también de opciones. Pero si quieren hacerse de algo bueno al principio para toda la vida, acá les recomiendo estas, estas prensas. Después tenemos los, la, la, las prensas F que estas tienen un apriete mucho más fuerte y que también son súper necesarias, ya porque la prensa monomanual o de apriete rápido les va a servir para eh, ir armando, pero si ustedes quieren dejar una pieza que ya esté pegando, entonces en ese caso deberían tener los sargentos F, que hay en distintas medidas, se fijan, acá tenemos por ejemplo unas más grandes, otras más pequeñas, se fijan acá por ejemplo está el Belfort y aquí estoy yo, el chico Belfort y estoy yo. Entonces, eh, no, este es el Charlie, que es un poco diferente. No. Entonces, eh, ya pongámonos serio que estamos en un curso serio. Este es un curso serio. Es un curso serio. Ya, ¿Cuánto? 1048. Que bueno, vamos subiendo. Recuerden, sí, amigos, que todas las clases del curso van a quedar grabadas en el canal. Para que no se preocupen y ahí las pueden ver. ¿Ya? <risa> ya, bocámonos ser, bocámonos ser. Ya, entonces, eh, ahí tenemos, como digo, eh, las prensas. Esto es fundamental. ¿ya? Entonces, yo les recomendaría, como, como las prensas básicas, traten tener, de tener por lo menos dos de apriete eh, eh, monomanual o de apriete rápido, que les servirían para ocupar con la regla, y después tener por lo menos unas cuatro, unos cuatro sargentos F como mínimo, o sea, pa, para empezar se fijan, ahí ya estoy hablando de 6 y después, bueno, ya hay un sinnúmero de, de variantes, por ejemplo están estas de B6 que se permiten trabajar de esta manera cuando estás en un espacio más pequeño están estos también que varían de un lado hacia otro o sea, sirven para expandir y comprimir dependiendo del, del seteo que le, le definamos pero ya como digo, acá estamos hablando de algo ya más mucho más superior ya eh, para los que han preguntado todas estas prensas en el caso de Chile las la, la pueden comprar con los amigos de Slim Naxos que también son grandes amigos y ahí los recomendamos para que ustedes puedan adquirir las prensas ¿Ya? pero como digo tienen un sinnúmero también de, de, de variedades en el mercado ya creo que ya las prensas monomanuales se pueden conseguir en cualquier lugar pero son fundamentales tienen que hacerse sí o sí de ese tipo de prensas ahora pasemos al tema de los tipos de pegamentos y aquí también en el curso les queremos explicar en algún momento por qué hay distintas versiones de un pegamento. Cambiemos ahí, yo creo que a la cámara 2. Se fijan acá en el caso de, de Tidebone, que es la cola fría que estamos usando ahora, una cola fría americana de gran calidad, también la traen los amigos de Slip Naxos aquí a nuestro país. ¿Por qué hay tres variantes? Incluso hay más variantes, pero ¿por qué? Y esto también lo vamos a explicar cuando estemos eh, enseñando algunas técnicas de encolado pero así a grosso modo, si se fijan, por ejemplo, esta es la Type-Bond original. Y que esta le, es la que vamos a ocupar en este curso, porque es un proyecto para el interior. Y el tiempo eh, de pegado es, creo que el más, para el tipo de carpintería que vamos a hacer, este sería el más apropiado. Pero, por ejemplo, si ustedes han visto que yo he hecho proyectos en el canal donde a veces el armado es más complicado, por ejemplo, ahora que hicimos la mesa hexagonal, que vamos a pronto a subir ese video, también hicimos una mesa hexagonal de póker, y cuando estábamos conformando toda la columna de poke, de, de, de la mesa, que eran seis partes de, de forma hexagonal, y además habíamos ocupado un método de, de unión de los dominos que eran eh, 6 por 3, 18 dominos más las... Eh, todas las caras, que eran 12, o sea, 12, 12 cantos que se unían, entonces ahí teníamos que ocupar, por ejemplo, esta que tiene un tiempo de ensamblado más largo. Entonces, todas estas cosas también hay que saberlas, ya no es que, que es por una cosa antojadiza hay, un, hay tantas variantes, sino que lo que cambia es, por ejemplo, estas eh, tienen protección contra el agua una tiene un tiempo de ensamblado más largo, una se puede ocupar al exterior, esta es para uso interior, tiene un tiempo de pegado inicial más corto, entonces todo eso ustedes también tienen que saberlo, sobre todo si es complejo lo que van a armar, eh, porque no es lo mismo unir dos piezas, que va a estar al interior, que cuando ustedes tienen que pegar algo que tiene múltiples eh, lugares, por ejemplo como un cajón, y quieren armar todo en ese momento, entonces ahí seguramente tienen un tiempo de ensamblado más largo, por ejemplo si están trabajando con ensambles también. Entonces, eso también es súper, súper importante. Pero eso, como digo, lo vamos a explicar con detalle para que ustedes también lo entiendan. Y la idea es que dominen un poquitito este conocimiento técnico básico, este conocimiento teórico para saber qué terciado elegir, qué tipo de pegamento vamos a usar dependiendo de la complejidad de lo que estamos pegando, cuáles son las prensas que me van a requerir. Para este pegado, ¿me es suficiente una, pre una prensa de apriete mono manual? ¿O requiero un sargento F? qué fuerza es la que ejerce un sargento F, cuánto tiempo hay que dejar pegando, si influyen también las condiciones climáticas, hay un montón de variables, que la verdad que al principio uno cree que es bien sencillo, yo creo que muchos partimos a veces pegando con esa cola fría para el colegio y se la quitamos los niños, pero después los muebles no resisten, entonces ahí vamos entendiendo que hay colas profesionales, que hay colas para distintos usos, hay colas que expanden, o sea, hay un sinnúmero de casos y aplicaciones. ¿Ya? Y después pasamos al punto de los... Herrajes, que en el caso del de, eh, de proyecto, el chiquitito me está a mover y mover el chico de parece. <ríe> en el caso de, ¿dónde dejé? Eh, dejamos los herrajes Ducase, no sé dónde me lo, me lo escondieron. préstame lo, los herrajes Ducase, por favor, están ahí. El proyecto que nosotros vamos a usar, que se los voy a, se los voy a mostrar en, en unas diapositivas más, eh, Aquí también, bueno, gracias al, al, al apoyo de los amigos de Educase que nos mandaron estos productos, son los productos que vamos a estar ocupando en este proyecto. Ya eh, Vamos a ocupar bisagras rectas, bueno, en este caso esta no son bisagras, esta es una bisagra curva, si no me equivoco. Claro, es una bisagra curva, pero vamos a ocupar bisagra recta de 35 milímetros o bisagra de cazoleta para las puertas. También vamos a ocupar una corredera telescópica, vamos a enseñar algunas técnicas, cómo funciona todo esto, cómo se instala. Esta es una bisagra telescópica cierre suave, si ustedes se fijan. Ahí. Y también vamos a instalar algunos tiradores. No precisamente este. Ahí los amigos de Ducase se, se sumaron también al proyecto, nos van a mandar eh, otro tipo de tirador. Ya, pero estos son los cerrajes que vamos a cubrir en este proyecto. Si ustedes se dan cuenta, hay un sinnúmero también de tipos de rajes, distintas variantes de las bisagras. Vamos a tratar de explicar eso también, por qué hay una bisagra recta, una bisagra curva, una bisagra semicurva, eh, cuáles son las variantes de las correras telescópicas y también después algunos truquillos de cómo instalar los tiradores. Ya, Avancemos por favor, creo que ya vamos Ah, vamos a hablar del proyecto que es muy importante. Y aquí estamos llegando casi al final de nuestro... Si ustedes se fijan ahí en la diapositiva, estamos en la diapositiva del proyecto, ¿cierto? ¿Cuál es el proyecto del curso? Como queremos partir de lo teórico y llegar a construir un proyecto, entonces ahí, no, buceando en la página de Arauco, encontramos la serie Cómo Hacer. Y en la serie Cómo Hacer hay proyectos completos donde están los planos, hay una guía paso a paso, y nosotros, este es el proyecto que vamos a hacer que es una, una mesa para TV. La variante sí que le vamos a hacer dos variantes. La primera es que el proyecto original está construido con melamina, con tablero de melamina, nosotros lo vamos a hacer con terciado. Y eso también nos va a significar que vamos a, eh, a explicar varias técnicas de armado, también vamos a darle algunos fresados decorativos al terciado, que no tiene el proyecto original, y también vamos a incluir dos cosas. Vamos a poner un cajón en la parte superior y también vamos a poner dos puertas vamos a tratar también si podemos agregar algún elemento decorativo a la puerta. Ya, ya sea un fresado o algún tipo de cortado para que, de, de corte para que no se vea tan, tan liso. ¿ya? Este, estos proyectos son gratuitos. Ustedes qué tienen que hacer? Métanse a la página de Arauco, Arauco, luego busquen la serie Cómo Hacer. Y en la serie Cómo Hacer está, acá hacia al final, está este proyecto, que es esta mesa para TV. Hay tres archivos en PDF que son la descripción del proyecto, los planos y una guía paso a paso, está el dimensionado de las piezas, está todo ahí así que eso creo que era lo más fácil ofrecer ya algo que estaba hecho para que todos estuviéramos entendiendo lo mismo ¿ya? todo esto como digo es gratuito tienen que meterse a la página de Arauco, entiendo que hay que registrarse, es simple como meter un correo y después pueden descargar todos esos archivos, si es que ya no los tienen yo siempre he recomendado esa página, creo que es bastante buena, hay mucha información útil ahí y lo pueden chequear entonces, eh, eso es referente al proyecto. Y como digo, avancemos una diapositiva más, como les comentaba también, de los herrajes de Ducasse. Eh, estos son los elementos que vamos a ocupar, también los herrajes que vamos a ocupar, que los estamos agregando a este proyecto para también incluir ese ítem. Ese estamos ahí viendo también si con Ducase podemos hacer como una escuela de herrajes, una cosita un poquito más eh, completa. Así que vamos a ver también si, si tenemos el apoyo para poder hacer algo así más adelante. Y ofrecerlo obviamente gratuito para toda nuestra audiencia. Entonces se va a ocupar una bisagra recta, correa telescópica de 35 milímetros y también un tirador. ¿Ya? Y creo que eh, eso sería. No sé si tenemos más preguntas. He estado hablando como loco esto. ¿Cuánta gente tenemos conectada? 957. 957. Bajamos y estamos bajando el rating. <risa> Ya, pero la verdad que estamos muy contentos. Creo que ha sido un éxito tener más de mil personas en el curso. Ha sido, pero estoy muy, muy, muy contento. La verdad que ha valido la pena todo el esfuerzo, todas las ganas que les pusimos. Ya, imagínense que están trabajando sobre tiempo acá los trabajadores sin goce de sueldo. Así que, <risa> <risa> ¿tenemos alguna pregunta más? ¿Algún comentario? Por acá bueno. hay varios. Dice, ¿cómo diseñas tus muebles? ¿Usas alguna aplicación o programa? Buena pregunta. ¿Cómo diseñamos los muebles? La verdad que ocupo muy poco la herramienta SketchUp. Es una herramienta que sí hemos usado. De hecho, hay algunos proyectos de mi canal que los, los, los tenemos los planos en SketchUp. Por ejemplo, creo que está ese banco de juegos. Está también, por ejemplo, el taladro de banco que hicimos. También, también se hizo con terciado. Y son proyectos que hice eh, en SketchUp. Pero la verdad, principalmente por un tema de tiempo, ya que eh, no solamente tenemos que trabajar en el taller, sino que hay que editar, hay que publicar y hacer un montón de cosas. Entonces, normalmente lo que hacemos es un bosquejo a mano alzada. Cuando es un proyecto más complejo, tenemos una pizarra y en esa pizarra hacemos, por ejemplo, si ustedes pudieran ver, para allá se van a dar cuenta que en la pizarra tenemos los cálculos, no, no, tenemos los cálculos matemáticos ahí de cómo hicimos el hexágono y los cortes y todo el tema. Entonces, la verdad que por temas de tiempo no ocupo el SketchUp, pero sí el SketchUp es una herramienta que puedo recomendar para usar los diseños. Normalmente entonces lo que hacemos es un bosquejo mano alzada eh, y en la pizarra después lo, lo, lo aterrizamos, explicamos ahí al equipo de trabajo cómo se va, se va a construir el proyecto. ¿Hay otra pregunta? ¿O algún comentario? ¿Qué, ¿Qué dice la gente? De algo se ríen ahí, no sé qué dice la, la audiencia. Recuerden que este es un curso más, más serio, ¿eh? ¿Ya? Estábamos acostumbrados a los likes donde chamo. No, pensado en ser candidato presidencial? No, no. No, parece que estaba, estaba muteado el chaleco. Dice, ¿has pensado en ser candidato presidencial? No, no, no, para nada, para nada. Para nada. no, no, no. no. El, decir una broma. el chico que es medio corrupto podría ser político. No, no, no, no. Ya no, pero pongámonos serio. Volvamos al, volvamos al curso. Hoy no, tú serías un buen político, chico. ¿eh? ¿Dónde consigues ese adaptador para el esmeril? Ese adaptador para el esmeril, para hacer la engalletadora, es de la marca Volcraft. Esto, bueno, acá en Chile creo que lo venden, tienen que buscar ahí, la verdad, por internet pongan adaptador para engalletadora porque no sé realmente actualmente dónde lo estarán vendiendo. Eh, me imagino que por Amazon, ahí tienen que ver, tienen que ver realmente si les conviene comprar el adaptador y si ya tienen un esmeril o derechamente comprar una eh, ensambladora o engalletadora. Ya, pero este en su momento, cuando trabajamos con la gente de Volcraft, nos mandaron este, este adaptador y la verdad que funciona bastante bien. Hemos hecho varios proyectos, por ejemplo, esta cubierta, lo unimos también el último proyecto en madera nativa, también lo, lo ocupamos. Y ahí vamos también a tratar de explicar después los distintos, eh, en, en qué situaciones hay que usarlos y no. ¿Ya? ¿Otra pregunta más? Una pregunta. ¿Para ah. qué sirven los números de la sierra caladora que no son del de la velocidad Rodrigo Chávez. Ah, buena pregunta, buena, buena, buena, buena pregunta. Entonces, déjenme despejar acá. ¿Dónde va a estar mi ayudante que me va a ayudar? Claro, nos han preguntado por los números de las... Eh, de la caladora buena pregunta porque creo que está dentro de la clase ya de hoy día, entonces cambiemos aquí, no sé si una toma cenital ahí sería, ¿no? ¿se ven los números? ¿los logran ver o lo subo un poquito más? Lo subo un poquito más acá ustedes ven estos números estos números son el movimiento pendular la caladora tiene un movimiento así pero además, si ustedes van variando del 1, 2 y 3 también tiene un movimiento hacia un movimiento pendular. Y eso se ocupa cuando ustedes quieren dar velocidad al corte. Por ejemplo, si ustedes quisieran cortar un tablero de OSB y no están realmente buscando un corte muy prolijo, sino que quieren un corte rápido en construcción, entonces podrían cambiar el movimiento pendular a 3. Eh, también hay algunas hojas, por ejemplo, la, las hojas dual cut, que tienen dientes encontrados, que se ocupan para cortar ya sea tableros de contrachapado y no astillarlos, o tableros de melamina. Entiendo que recomiendan en cambiar el movimiento pendular al número uno. Entonces, tienen que fijarse, si están ocupando una sierra muy específica, por ejemplo, como el caso de una sierra dual cut, que son las sierras con, con, con dientes encontrados, ahí tienen que ver si les recomienda hacer variar el movimiento pendular. Pero en resumen, como digo, la, la sierra corta así, pero cuando ustedes van activando esto, tiene el movimiento pendular que también hace el corte de esa manera y hace que el corte sea un poco más agresivo. Así que excelente pregunta ahí al amigo que preguntó por qué función cumplen estos números en la caladora. Bueno, recuerden amigos que este es un curso básico y sobre todo estamos en la primera lección. Quizás hay gente que venía con otra expectativa, pero este es un curso básico que queremos partir ahí. Yo creo que no va a ser el único curso. Si esto nos va bien, la verdad que queremos compartir nuestra alegría. Principalmente estamos celebrando la construcción del nuevo taller, la adquisición de las máquinas y esta es una de las maneras de agradecer a nuestra audiencia por este taller que realmente ha sido un sueño conquistado, un sueño logrado. No sé si tenemos unas dos preguntas más. Ya para ir terminando, creo que vamos ya dentro del tiempo que habíamos estimado para luego también agradecer a algunas empresas que también se han sumado a este curso. Y como digo, cada una de las clases en este curso van a ser absolutamente gratuitas. Vamos a dar siempre nuestro mejor esfuerzo y van a quedar todas las clases grabadas por nuestro canal de YouTube. Ya les vamos a estar publicando la fecha del prox de la próxima clase, donde en esa clase ya vamos a entrar en la parte más práctica, ya que en esta clase quisimos entregar un poquitito la, la parte más teórica, mostrar qué herramientas íbamos a usar dar como un barrido para iniciarnos en este mundo de la carpintería. ¿Tenemos otra pregunta más? Si no, ya estaríamos terminando y yendo también a la última diapositiva para dar agradecimiento también a las empresas que nos han apoyado con sus productos para poder hacer este curso posible. Acá dice Daniel Romero, ¿cómo elegir el torque correcto para los taladros al poner los tornillos en el mueble? Buena pregunta también. Volvamos entonces aquí a una toma cenital. Nos preguntan cómo el, el, estos números que están acá son el punto de torque de un taladro. Lo que tienen que hacer aquí es básicamente prueba y error. Ustedes, eh, bueno, y dependiendo del material después van a ir afinando. Por ejemplo, si están en MDF, normalmente consideren partir en el número 1, dependiendo también del largo del tornillo. Si ustedes ven que el tornillo suena... Entonces van a tener que, no sé si hay una punta, búsquenme una punta, podríamos hacer un, un ensayo práctico aquí. Una puntita, por favor. Pero yo, en, en resumen, hagan ensayo y error. Ya, acá tenemos una puntita, no sé si en qué cámara estamos, cambiémonos a una cámara más, ahí está. Entonces, yo lo que hago es probar, aquí estoy soltando, si ustedes se fijan, bueno, este, este tornillo ya está medio suelto, Pásenme una, una maderita mejor, por favor. Pásenme una maderita y un. Yo voy a ocupar acá un tornillo para que ustedes puedan encontrar el punto de torque. Ya. Aquí tenemos el punto de torque. Yo se si fijan, tengo el, lo tengo en el número 1. El punto de torque significa hasta dónde va a poder ingresar el tornillo. Si ustedes se fijan acá en el número 1, probablemente va a ser muy poco lo que ingrese. Bueno, entonces igual no. Está potente el taladro de 12, de 12 voltios. Eh, a ver, veamos aquí. ¿Se fijan? Ahí eso no. Eso significa que entró hasta cierto punto el tornillo. Entonces ahí ustedes tienen que ir regulando y viendo hasta qué punto. La idea, obviamente, no es que el tornillo termine rajando la madera. Entonces ahí yo aumenté al número 3. Y ahí ingresa un poco más, pero ahí ustedes van regulando es simplemente ensayo y error hasta encontrar el punto de torque, y eso va a depender ahí se fijan, ingresó completamente entonces, hasta el número 7 por ejemplo, pero eso es relativo a cada taladro, es relativo también a cada eh, tipo de material que van a perforar la dureza del material y también el tipo de tornillo por ejemplo, este tornillo no, no es un tornillo tan largo y por el tipo de hilo también es fácil ingresarlo, entonces la verdad que el punto de torque lo van a tener que ustedes encontrar por ensayo y error. Ya, terminemos con una pregunta más y luego demos cabida también a agradecer a las empresas que se han sumado a este curso. Tenemos alguna otra, otra pregunta más y después volvemos. Dice Víctor Arriagada, hola, buenas noches, una consulta básica con respecto a la Sierra Caladora. ¿Este tiene una base de plástico? Para trabajar con esta base, eh, ¿se, ¿se debe retirar la base del plástico? Sí, buena pregunta también, hay varias preguntas. Esta base de plástico, cámbiame chiquitito ahí al, a alguna toma, esta base de plástico principalmente les va a servir para no manchar, no rayar el material. Entonces, dependiendo del tipo de material que estén ocupando, por ejemplo, si yo estoy cortando madera para la construcción, quizás no sería problema sacar este tipo de base plástica, pero si estoy trabajando con un terciado, y no quiero rayarlo o con un MDF o, o incluso hasta con una melamina, entonces pongan en la base plástica para no tener contacto el metal con la cara de la madera. Eso uh -huh. es lo que le podríamos decir. Pongamos la última diapositiva para dar agradecimientos también a aquellas empresas que constantemente nos están apoyando. Queremos agradecer, agradecer bueno, a la empresa Slip Naxos ya que es quienes nos han facilitado los pegamentos y también las prensas Bessel. Así que estamos muy contentos, son productos muy buenos, muy recomendables. También infaltable, ¿cierto? Las herramientas Diwall que siempre están presentes también en nuestro taller. También ahora Ducase se sumó a este proyecto, así que también estamos muy contentos, ya que es una empresa chilena de la cual nos sentimos muy orgullosos. Conocimos la planta del año pasado, una experiencia tremenda, una ingeniería de alto nivel. Y ellos nos van a estar proporcionando los cerrajes para mostrarles en este proyecto. Y como digo, también nos van a capacitar. Yo tengo ya una capacitación con ellos, así que vamos a hacer algo súper bueno también con Ducase. Y también siempre Arauco que nos proporciona los tableros también para algunos de nuestros proyectos. Y en este caso también nos van a facilitar el material para este proyecto. Y recuerden también con Arauco que estamos sorteando. La mesa hexagonal, que quedó bastante bonita, es una mesa de póker hexagonal y lo estamos sorteando ahora para el Día del Padre. Es un, sort, es un sorteo solamente válido para Chile por tema de que tenemos que mandarlo de acá a mi taller a alguna parte de Chile. Así que eso, amigos, desde ya muy, muy agradecidos. No sé si también aquí Charlie Woro o Chico Belfort quieren decir algo para despedirse de la audiencia tan tímido hoy día. Bueno, no, gracias por la atención, gracias por las personas que se conectaron. Y esperamos también tenerle a lo mismo en otra oportunidad, porque va, va, sí. va a ser ya pronto, ¿no? Sí, vamos a ver. Eh, hay varias la preguntas fecha. que eh, mencionan cuándo va, va a ser el segundo. Lo vamos, creo que es el, si no me equivoco, lo que pasa es que tengo un viaje también, todavía no, no he contado, pero tengo un viaje a Estados Unidos, voy a estar ahí con Jair, con Martín, con Walter Álvarez. Y debido a eso, creo que la próxima fecha, si no me equivoco, es el 6, parece que es el 6 de julio. Creo que es la próxima fecha, déjenme confirmarlo, no sé si me estoy tirando un carril acá. Creo que es el, espérenme un ratito que justo mes aquí, es, no, el 7 de julio. El 7 de julio es la, la próxima fecha de la segunda clase y ya ahí vamos a entrar de lleno a lo práctico. Bien amigos, nos despedimos, de ahí los dejamos con un video final para poder ir cerrando desde ya y muchas, pero muchas gracias. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga, gracias por apoyar este curso.